Señores, aquí esto es terrible. Bueno, gracias, eh, Yerian, Francis, gracias, eh, Carolina, y a los chicos que permiten que nosotros lleguemos hasta sus hogares, a los, a los técnicos, al equipo de producción. Miren, en el día de ayer se celebró el 47o aniversario de fundación del Partido de la Liberación Dominicana. En medio de la actividad que se celebró en la Casa Nacional del PLD, eh, algunos dirigentes, como el caso de Andrés. Navarro, le decían a la prensa que estamos muy comprometidos con el mayor reto del PLD decía Andrés Navarro en esa actividad en este ambiente de muchos ataques, ahora lo que se amerita es mucha responsabilidad de dar la cara por el PLD, con orgullo y con honor, pero también con una humildad que nos lleva a la autocrítica, de aquí va a, seguir, va a surgir un nuevo PLD que va a poder retomar la confianza del pueblo dominicano expresó Navarro Mientras que eh, este señor Montaz, Alejandro, se dice que se, se reserva su opinión, no quiso hablar nada, mientras que la, la ex senadora del distrito, Cristina Lizardo, dijo, nosotros hemos apelado a que se cumpla con el debido proceso. Entiendo que es la responsabilidad de la justicia y nosotros estamos y estaremos muy al pendiente de todo este proceso. Realmente ha sido un momento bien difícil para nosotros. Lo que deseamos es que bajo ningún concepto se politice, se daña imagen. Confiamos y apelamos a que se continúe con el debido proceso. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir dinamizando el partido para que no se afecte con todo ese proceso y vamos a seguir trabajando. Esas dos declaraciones, sobre todo la de Alejandro, la, la de Navarro, porque Alejandro Montaz no quiso hablar, y la de Cristina Lizardo, dejan en el ambiente un, un hálito de creer, dejan un, un sabor de que la alta dirigencia del PLD está siendo un mea culpa. Y debe ser así porque aparentemente el PLD no tiene ninguna excusa para justificar los actos por los que están siendo perseguidos sus miembros y dirigentes en este momento. Y eso, lo, y eso lo describe. Un bocadura como Alejandro Montaque dice, no, yo prefiero callarme no hablar nada. Eso te deja en el fondo la idea, la, la, eh, la concepción, el criterio, el indicio de que probablemente es lo que, como él sabe que hay un cierto nivel de culpabilidad, bueno, entonces yo prefiero no hablar. Pero lo que dice Navarro y lo que dice el Cristina Lizardo es colocarse a la defensiva. Y cuando uno se coloca a la defensiva es porque de aquel lado hay mucha razón. Ahora bien, yo no creo, y, y lo digo con, con, con sinceridad, no creo que eso tenga que decidir a, o hacer que un grupo de personas o de gente o gente que hace opinión. Eh, gente que es opinador, que, que, que, que hace opinión pública, que quieran sacrificar, crucificar al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Porque eh, dentro de, de, de una crisis, de una situación muy mala, hay cosas buenas y dentro de una situación muy buena hay cosas malas. Nada es muy malo ni nada es muy bueno. Todo es un equilibrio en la vida. El yin y el yang, el bien y el mal. Por eso, si usted cree en Dios, tiene que creer en el diablo necesariamente. No hay forma de que usted crea en uno y en otro no. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Hay que reconocer que el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, le dio a la República Dominicana, en principio, antes de ser gobierno, le dio conciencia de nación con las cosas que hacía y decía. Pero también hay que reconocer que el Partido de la Liberación Dominicana es el responsable en gran medida de la modernización de la República Dominicana en tema estructural, en tema, en tema eh, de, de, de, de, la cons, de construcción. Lo que se hizo en este país, lo que se ha hecho en este país, solamente lo han hecho tres entidades, Trujillo, Balaguer y el PLD. Y eso es una... Esa es una, una verdad de perogrullo, esa es una verdad incuestionable. Eso no quiere decir que haya sido el mejor gobierno del mundo en términos generales, no. Todos esos saltos que ustedes ven ahí, las denuncias y esa cosa eso es parte de, la, de lo malo del PLD. Pero definitivamente no todo lo fue. Y esa era la reflexión que quería hacer a propósito de... De que ayer se cumplieron 47 años de una organización en la cual yo pasé 41 años de mi vida política, de mi vida pública, como miembro de esa organización. Indudablemente que el PLD es ahora mismo el yin y el yang, el solo. Terrible, amado, terrible. Pero así es la vida, Carolina. O sea, tú no, tú, tú, pues incluso tus hijos... Tú tienes, tú tienes una familia de tres hijos y tú tienes dos hijos que son una maravilla, pero hay uno que es la oveja negra, es un jodón. Es el tipo que te va a crear todos los grandes problemas y, y desazones en tu vida. Y así es la vida. Entonces, lo que yo quiero es que la gente entienda que no hay por qué llevar al extremo la opinión acerca del partido. Mira, Amado, eh, a veces no son los errores que cometemos, sino cómo actuamos luego de que cometemos estos errores. Y como bien dices, vemos eh, a un PLD que, que veía un comentario ayer de uno, o sea, que no se puede culpar al PLD, al partido. Digo yo, pero el par, ¿a quién se va a culpar? Porque el partido lo conforma, a quienes actúan bien o mal dentro de él. Pero es como tú. Claro. Entonces, eh, eh, es como tú actúas luego de esto. Y lo que vemos, como dices, es a los peledeístas de alguna forma eh, justificando, no enfrentando ni dando la cara de los malos hechos que han cometido, de los malos actos. Vemos a Margarita, a Temístocle. Eh, a la misma Cristina que decías, hablar de una forma eh, en que no hablan ni asumen los eh, errores que eh, han cometido. Eh, pero porque están a la defensiva, no tienen forma de. Entonces defenderse. no te vas a redimir, es no te vas a redimir. Bueno, gracias por la oportunidad. Gracias Bien. a ti, amado. Bueno. Nosotros eh, continuamos acá. Vamos a conectar en estos momentos con WhatsApp. Vamos a leer la pregunta del día. Vamos a leer la pregunta del día. Muchachos, para poner a la gente en contexto. De las nuevas medidas, ¿y qué opina? Si está usted de acuerdo con las nuevas medidas implantadas por el gobierno para evitar el aumento de contagios en Navidad.